All Mensajes profundos y unas ganas de ayudar Mientras mi hundo, de mi talento ya no dudo Espérate un segundo, no me quieren ver subir aunque no quieran Son poca cosa para mí Esto es por mí y mi team, ninguno no ha crecido, crecido Nadie vale más, eso es para cretino Vida creepy, otros bien sad se quedaron friki Sigan pensando que se van bien riqui, nah, La mente la despejo saturándome me de derrima Vibra cuando, cuando no se rapean mentiras Estas chiquillas súper poderosas Viven en la fantasía Todo es color de rosa Se sienten grandes haciendo menos Pero mira que pequeños Me voy a robar su sueño Nunca quise yo tenerlo Esto me lo dio mi empeño Si, sí, esto me lo dio mi empeño Se sienten grandes haciendo menos Pero mira que pequeños Me voy a robar su sueño Nunca quise yo tenerlo Esto me lo dio mi empeño Si, sí, esto me lo dio Empeño No ocupo aceptación de nadie, mucho menos su respeto En la calle sabemos quiénes y son gueto Cuidado soy el alfabeto, de satánico soy su tormento soy su tormento. Pocos como yo, muy certeros A nadie le copió el estilo ni en videos Por eso los troleo, ya les enseña a patear en el recreo Vida de campeón, soy el de goleo Tantas rimas y en la cima, si llegas y nos vemos Los mismos que me odian, los mismos que me admiran soy mejor que tú, pero no mejor que mi crew Esa es la diferencia entre yo y tú, que siendo eminencia jamás cambió mi actitud. Bajé de esa nube, desean lo que yo ya tuve. Cuando festejas nada compras. Vaya, vaya, mira, mira. Y ya sin alcancía. Abran los ojos, hay que tener humildad. Si fueran importantes, no fueran arrogantes. Cuando quieran, les enseño a rapear en trance. Por eso desconocen mi balance.